Muy buenas amigos instalador, aquí Camilo Sebastián con otro video de valor para los compañeros del sector del aire acondicionado. Este video de hoy es un poco para plantear cuáles son las problemáticas más importantes que afectan a nuestro día a día, a nuestro trabajo, a nuestra profesión o a nuestro oficio. Podría describir mil historias, pero al final comentando con los compañeros del canal, etcétera. Eh, el problema siempre es, es uno y es el mismo, ¿no? y no es ni más ni menos que la falta de ingresos suficientes, que la falta de, de, de clientes, de ventas, la falta de facturación, la falta de, del cash flow, que se llama, del dinero que entra por ingresos, por servicios de, de instalación, de reparación de aire acondicionado, que siempre son insuficientes, eh, para que nosotros como profesionales tengamos una tranquilidad de, eh, de trabajo y de funcionamiento en el día a día. Entonces, bueno, quería hacer este video un poco para comentar cuáles son las, las implicaciones de este problema. Es decir, nosotros tenemos, los compañeros, eh, este problema, yo lo he, lo he vivido en mis propias carnes, eh, como sabéis, eh, con otros vídeos del canal, yo lo he explicado, hace cinco años estuve en una situación difícil de, de precariedad laboral de falta de trabajo, aquí en España una crisis importante eh, del sector inmobiliario afectó a, todo, a todos los compañeros y, y en eso caí también yo. Me arruiné, tuve que reinventarme eh, y tuve que buscar algún tipo de salida que me permitiera poder ofrecer mi servicio de, de profesional como instalador de aire acondicionado, llegar a clientes con una inversión mínima porque no tenía de estructura para, para comerciales, para vendedores, para locales, etc. Yo trabajo desde casa, desde mi oficina, dentro de mi casa, y, y mi único soporte eh, para vender es internet, son las redes sociales, y gracias a Dios, con este sistema de captación de nuevos clientes a través de redes sociales e internet, hoy tengo un negocio que es este, muy próspero, saludable, y que me permite facturar 400.000 euros al año. Entonces, volviendo a la problemática del, del, del compañeros, yo me quiero poner de nuevo vuelvo eh, volviendo en el tiempo a, a mi pasado y, y yo lo que recuerdo sobre todo es que al no tener digamos una, una constancia en, en las órdenes de trabajo, una constancia en la llegada de clientes a mi, a, mi, a mi negocio, pues bueno lo de siempre tenemos falta de liquidez, falta de dineros, entonces tenemos que empezar a priorizar, tenemos que empezar a mal vender nuestro servicio, perdemos poder de negociación con los clientes, Los clientes, al final el cliente siempre pelea por lo suyo e intenta digamos, sacar el mejor eh, negocio para él y si nosotros no tenemos eh, la posibilidad de, o la seguridad de que detrás de ese cliente hay muchos clientes más, pues al final estamos en desventaja a la hora de negociar y terminamos dando un servicio de calidad a un precio por debajo de mercado. Esto es muy frustrante como profesional porque al final te sientes un poco, bueno, pues, como te diré, digamos, eh, ninguneado porque tú te das cuenta que hay otros profesionales que por lo mismo cobran una, unas tarifas y tú, como no tienes más clientes, al final tienes que, pues, pues ganarte el cliente por, un, por una variable de precio que al final no, no, no te contenta y, este, y tienes que pasar por allí. También perdemos mucho poder de negociación con los proveedores, es decir, el proveedor cuando ve que pues no tienes este, un volumen de compra de equipos de materiales de recambios para, para el negocio que tenga una, unos volúmenes de facturación importantes pues la verdad que también a nivel de precios no te ayuda a tener digamos, una ventaja competitiva con respecto a otros instaladores que sí que tienen una regularidad y unos volúmenes de compra importantes entonces ahí también perdemos eh, te perdemos capacidad de negociación con el proveedor y también tenemos ese problema. Y bueno, y todo lo que tenga que ver con los, con los problemas de liquidez y de falta de, de dinero en nuestro negocio siempre repercuten a nivel familiar, a nivel personal, no podemos, digamos, darnos con, con nuestros gustos, nuestros caprichos. Y, y al final volvemos al, al círculo que es lo de siempre, nos faltan clientes, nos faltan ventas, y por lo tanto nos faltan ingresos. Entonces, este es el punto que quería tratar hoy. La problemática es la de siempre, la problemática de, del ingreso constante y regular. Además, tenemos la, la particularidad de que en el sector del aire acondicionado tenemos la estacionalidad, es decir, en verano se trabaja mucho y después del verano se trabaja poco o nada. Y si no tienes montado un sistema de captación de clientes eh, vía internet, un cliente alternativo al al cliente regular del verano para el resto del año. Yo, por ejemplo, en lo personal, tengo trabajo todo el año porque mi trabajo de marketing a través de Internet funciona de, de forma que en el verano tengo muchísimo trabajo, pero después del verano también tengo trabajo porque ya no es el cliente típico de particular, sino que tenemos reformistas, arquitectos, locales, comerciales, o sea, todo el mundo que en verano no puede hacer las las este, reformas, o arreglos, o inversiones en climatización y lo dejan para el resto del año, pues también necesitan de profesionales como nosotros para hacer esos trabajos. La ventaja competitiva mía respecto a otros profesionales aquí en Barcelona, en España, es que yo me posiciono por delante de ellos simplemente porque tengo en marcha este sistema de captación de clientes basado en exponerme por redes sociales, en exponerme por internet, que ellos me vean, me encuentren y tomen contacto conmigo y no con otros profesionales. Entonces la idea es que vosotros también tengáis eh, esta posibilidad eh, replicando básicamente el sistema de captación de clientes interesados en aire acondicionado que expongo en el canal y que, eh, y que podéis implementar cuando queráis. Nada más por hoy, eh, espero que les haya interesado este, este video. Básicamente la problemática es la que nos afecta a todos, la, la que me afectó a mí en su día, y, y, y, y dejar un mensaje que es el siguiente. O sea, esto tiene solución, una solución barata, una solución que no es, que, que no es muy difícil de aplicar, como todo en la vida hay que pues, aprenderlo un poco, en dos tres meses eh, aplicarlo y tirar adelante con un sistema de captación de clientes que te va a dar un goteo constante de de órdenes de trabajo, y además sin depender de los contratistas clásicos que normalmente siempre abusan del profesional en temas de precio y formas de pago. Te invito a seguir viendo los vídeos del canal, a comentarlo, a que me comentes y, si te sientes identificado con estos problemas que estoy planteando aquí, y eh, hacer la consulta que veas oportuna. Yo leo siempre todos los comentarios, las consultas, las contesto, y espero que eh, desde, desde su interacción conmigo yo voy a ir subiendo más más explicaciones, más videos de cara a dar, este, bueno, dar un poco más de soluciones a todos los, a los compañeros del aire acondicionado. Les dejo un saludo, espero su interacción, espero que le den al like al canal, que se suscriban y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.